El método SMART, cómo alcanzar nuestros objetivos y no morir en el intento. Hace ya algún tiempo Seneca dijo, no hay viento favorable para quien no sabe dónde va. Y tenía razón, ¿cuántas veces hemos tenido un objetivo en mente y no lo hemos conseguido? El caso más claro son los propósitos para el año nuevo. Dejar de fumar, ahorrar, hacer dieta, estudiar, llevar una vida más sana o acabar un MOOC sobre estrategias para la inserción laboral. Todos estos propósitos se desvanecen antes de la última campanada de fin de año como si se los llevara el viento. Frente a esta realidad, es el momento de hacer un nuevo y definitivo propósito. Aprender a fijar objetivos para alcanzar nuestras metas. Los profesionales de éxito para fijar objetivos utilizan el sistema SMART. Este sistema establece que si queremos avanzar debemos marcarnos objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo. Empieza pues por especificar tus objetivos de manera clara, sin dar lugar a interpretaciones confusas. Obtener el certificado avanzado de inglés versus hablar más idiomas. Ser un líder versus liderar dos proyectos. Los objetivos deben ser medibles para que se puedan controlar las desviaciones. Identifica instrumentos para medir el progreso conseguido. Hacer 300 horas de voluntariado versus hacer voluntariado. Voy a ponerme en forma versus voy a correr una hora al día. Fija también objetivos creíbles teniendo en cuenta tus recursos y capacidades. Un objetivo alcanzable es un objetivo orientado a la acción. Trabajar en Barcelona versus trabajar en el planeta Marte. Hacer 18 MOOCs versus acabar un MOOC sobre inserción laboral. Márcate retos que se puedan hacer realidad. Un objetivo realista debe ser factible y no un sueño inalcanzable. Ascender a supervisor de planta versus presidir Apple. Obtener un premio Nobel versus obtener un doctorado. Establece para tus objetivos una fecha límite. No queremos que nuestros objetivos se conviertan en sueños que nunca se hagan realidad. Es mejor decir, empezaré el próximo 15 de agosto, que empezaré un día de estos. Y peor, obtener una titulación, que obtener una titulación en el año 2020. En la gestión de carrera, los objetivos SMART son la brújula que nos acerca a nuestra meta.